Ha contribuido con el, el empleo, eh, lo de la regalía, la inversión social en las comunidades y en el departamento Ha aportado mucho a nuestro país y a nuestra región Fomentando empleos, ayudando a la inversión social a nuestras comunidades vecinas Aportando mucho al medio ambiente En vivienda, en proyectos de ganadería en proyectos como el que nos dieron a nosotros de maquinaria para coser. Y va a fortalecer todos lo los procesos que se desarrollan en el municipio, no solamente lo que hacemos en Batuta, sino otras expresiones culturales. Y va a de poder destacar lo, que sea, lo positivo que se hace en el territorio.